¿Cómo se encuentran amigos estilocrasas? ¿Cómo se encuentran visitantes del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a nuestras charlas de café en esta cafetería y bar de estilocracia. Bienvenidos, espero que se encuentren bien, que se estén cuidando bien. Y quisiera platicar yo algo con ustedes acerca de... pues el porque... fíjense ustedes que en realidad hay mucho esnovismo... Particularmente por las circunstancias políticas que estamos viviendo, porque todo el mundo pretende ser un, un experto en política, ser un experto en diplomacia, ser un experto en economía. Todo el mundo, no todo el mundo, es una... Perdón, no quiero exagerar. Pero hay muchísimas personas que hablan como si fueran doctores en la materia y al final uno dice... Acabado de decir, esta persona es una tontería. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede decir eso? Y eso, hablar sin saber de qué se está hablando, se llama esnobismo. Y el esnobismo es algo que tenemos que combatir. Yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que hay que alejarnos del esnobismo. Y hay que alejarnos de los snobs porque nos pueden contagiar. El esnovismo se contagia y se pega. Y hay que ser en la vida genuinos, muy genuinos. Hay que saber ser humildes, hay que saber decir, desconozco la materia, no puedo opinar, no sé de esto. Miren, el esnovismo tiene muchas facetas y se manifiesta en muchísimos aspectos diferentes de la vida. De hecho, el término esnov es sumamente inglés. Antiguamente... Bueno, no, ni tan antiguamente, hace unos cuatro siglos En las casas de las personas adineradas Que carecían de nobleza Se les instalaba una placa en la puerta de su casa Que decía s. punto no Que significa sin nobleza Dicho en, en latín Pero en el fondo eh, significaba sin nobleza Con el objeto de que al salir estas personas de su casa Se acordaran de que no son nobles No tienen por qué codearse Porque ahí el asunto es que Un noble nada más se codea con nobles No se codea con los plebeyos Ni con la gente normal Y eso era importante para ellos Yo no digo que seamos así ¿no? Pero sí creo Que Ostentar algo No vale la pena Yo, yo sé que muchos de ustedes han hecho esfuerzos muy grandes para llegar a donde están, para saber lo que saben, para tener lo que tienen, para disfrutar de la vida como la están disfrutando. Pero simplemente disfrútenla, no lo ostenten y no lo ostenten de tal manera que parezca un desplante orientado a menospreciar a los demás, a hacer sentir mal a los demás porque no tienen, ni saben, ni conocen todo lo que uno conoce o lo que alguien conoce. Eso es exactamente un esnovismo. Y eso y, y muchas cosas más, porque como les decía, les decía yo al principio de la charla de hoy, no vale la pena, de veras no vale la pena, estar discutiendo de cosas que uno no sabe, porque uno se harta de escuchar tantas cosas. Eh, que, si los, eh, que si los que son pro, que si los en, son en contra de, pues de ya saben quién. ¿Qué quieren hacerle? O sea, no, no, vamos a poder, no vamos a poder cambiar las cosas nosotros desde nuestro doméstico y particular ámbito de vida, salvo que seamos directores de, de, de la defensa nacional o magistrados, o que tengamos un cargo muy alto en la en el gobierno, pero de esa manera, si ni siquiera estamos en un partido político, creo que incluso no, ni siquiera entendemos lo que está ocurriendo ni hacia dónde van las cosas, porque sí podemos decir lo que dicen todos, ¿no? que esto no va bien, que puede uno caer en, o que el país va a caer en una serie de problemas, etcétera, etcétera, pero de todos modos siempre han dicho lo mismo, lo mismo que se está diciendo del gobierno actual, hay gente que ha dicho eso mismo de todos los demás gobiernos anteriores. Y los que nada más dicen, pues nada más dicen, pero realmente pues no son estadistas y caen en ser verdaderamente snobs porque no entienden qué es el PIB, ni entienden qué es la diplomacia, ni entienden la doctrina estrada, ni entienden nada, nada más. La verdad, sí, sí es un poquito cansado y fastidioso, estar escuchando tantas opiniones sin fundamento y sin conocimiento. Y eso es algo que nosotros como estilócratas no podemos hacer. Realmente si queremos opinar y que nuestra opinión pese y valga, tendríamos que documentarnos de manera adecuada, realmente entender lo que está pasando, realmente conocer la historia, realmente conocer qué es la política, no solamente mencionar a Maquiavelo, sino saber quién fue, qué dijo, qué hizo, y qué tan importante fue Maquiavelo comparado, por ejemplo, con el Gerardo da Vinci, hablando ya de, de los Medici y, y, su, y su época, porque ambos influyeron en lo que ocurría en el gobierno de los Medici. ¿Pero quién fue más importante? ¿Maquiavelo o Da Vinci? ¿Ustedes qué opinan? Pero, en fin, yo lo que lo que creo y espero que, que, que me rebatan, porque además, eso espero, yo lo que quiero es que, ahora sí quiero que me rebatan, ¿no? ahora sí estoy dispuesto a debatir con ustedes, a, a, a que me digan lo que quieran y a que nos contestemos con todo respeto, pero con todo fundamento y conocimiento de causa. Y yo me permito en este momento sugerirles que no se, gen, no se reúnan con gente majadera, con gente snob, con gente petulante que nada más hace y dice cosas para tratar de sentirse superior a los demás, para tratar de ascender en la escala social y que no lo han logrado, ni lo van a lograr por ese camino. Mientras que las personas con estilo... Chicas y chicos como ustedes, tarde que temprano, lo van a lograr. Nos vemos en la próxima plática y charla de café. Y ya saben que esta es la cafetería y bar de Estilocracia Y ahora que estoy probando un vinito, pues, salud. Y que les vaya muy bien en el fin de semana. Cuídense, por favor, porque hay un rebrote del virus. Por favor, cuídense, usen sus tapabocas. Lávense las manos cada hora, haga falta o no haga falta y no se quiten el tapabocas nunca, ¿de acuerdo?